¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a The Ad Chicos, de los creadores de Crash of Cars y Air 2 i Han traído un nuevo juego, que es este, es el que estáis viendo en pantalla Chicos, es un juego de niveles, hay que ir pasándolos uno a uno Es de disparos, chicos, voy a subir el juego Es de los creadores de Crash of Cars. Me gustaría dejarseis un gran like, chicos Que os y si no lo estáis y nada chicos, dentro vídeo. Bueno chicos, como os comentaba antes, bueno, este es el mapa. Aquí me aparecen las armas que tengo, que de momento solo tengo esta. Habrá que ir mejorándolas. Yo de momento le he aumentado el daño. Esta pequeña pistola, bueno, estos son los ajustes. Y nada, me faltaría ganar una vez en el mapa 1 para poder desbloquear. Lo que va siendo esta, este nivel 2. Que bueno, no sé si habrá que pasárselo una vez o dos. Vamos a jugar. Que veáis el nivel 1, chicos. Y ya estaría. Mirad cómo lo tengo ya todo de los zombies que me he cargado. Esto sería para aumentar la precisión. ¿Qué? ¿Qué a ¿A aumentar, vamos a aumentar poco. Me gusta, más, me gusta más así. Ojo, este. Este ha cogido carrerilla. Ahí está, nos, lo hemos cargado. ¡Qué pereza! Está lloviendo. Hasta ahora solo había jugado de día Ahora está lloviendo, ahí está Buen headshot Ahí, sí. ahí está Ojo, tengo la puntería Chavales de ninja Quizás debería de jugar Al Fortnite Ahí está A ver. Uy, uy, se ha acabado Ahí está, bien dado Ya sabéis chicos Que si le en la cabeza Mueren Al instante si no, vais a tener que darle varios golpes en el cuerpo. Ahí está, 100% completado, misión completada. Me dan monedas para mejorar el arma y, bueno, experiencia. Pues... Ni tan mal, chicos. Está, vamos aumentando el progreso. Bueno, me dan... Cada tres misiones completadas te dan una caja de suministros. No sé, vamos a abrir esta, por ejemplo. Me dan billetes que parece a mí que va a ser la moneda virtual del juego. Con la que. Bueno, si vemos un vídeo, nos dan para abrir otra. Paso. De ver publicidad ahora. El icono más indica que has acumulado suficientes billetes para un arma nueva. Para completar ahora, pulsa el botón para irte al Ojo. Ojo que con los billetes consigo armas, chicos Vale, vamos a comprar la ballesta, ¿por qué no? Ahí está, equipamos Ahí, ahí, claro que sí Mejorar de momento, no mejoramos, podemos mejorar la pistola A ver, mejorar No, no podemos Vamos, a equipar. Sí, vamos con la pistola, me gusta la pistola, chicos y nada, sería seguir completando misiones Hasta alcanzar el nivel 2 Venga, vamos a tirarle, ¿por qué no? En este vídeo Seguramente consigamos Ojo, con esto cambiamos, ¿eh? Quizás la ballesta Para lejos mejor ¿Esto qué es? ¿Tengo que con esto cambió? La ballesta, lo malo Me siento más cómodo Con la pistola, sinceramente Pues menos me, con la tontería de cambiar. Ahí está, disparo la cabeza. A ver, despiando la cabeza. Pues menos me. Espérate que tiene que recambiar. Pues... ¡Vaya! ¡Pues vaya! Pues ya hemos fallado. La puntería de antes... ¿Dónde está? ¿Dónde está la puntería de antes? Bueno, 82% completado. No está mal. Consigue más recompensas. Bueno, yo ya fuera de cámara. Si queréis... Me iré viendo unos vídeos para... Crecer más rápido, bueno Me da la opción de desafíos Completar 5 misiones Todo esto tiene tiempo, no está nada mal Desafíos generales Matar 100, 500 zombies, perdón 250 En la cabeza, bla bla bla Vamos a mejorar La pistola Precisión, porque hemos visto Que no tengo Y bueno, ya estaría la precisión mejorada Ya sabemos que hay desafíos Que nos darán, supongo que que premios. Y bueno, esta es la moneda virtual del juego. Que bueno, de momento no le vamos a meter dinero. Bueno, venga, vamos a continuar con nuestra pistola un poquito mejor. Es que la ballista me da una pereza. A ver si engancho a alguno. Es que hay que recargarla cada vez que dispara. Mira, chicos, paso. Ahí está, crítico. Jolín. Uf, ahora hay muchos más, eh, chicos. Muchos más. Ahí está, en la cabeza, en la cabeza. Uy, pensaba que se iba a la cabeza. Recarga, recarga... No, hombre! ¡Bueno! Estamos on fire, chicos A ver, le quiere dar... Sí, crítico, pero no mata Ahí, en la cabeza, cuando no le hacía falta En la cabeza Y en la cabeza, chicos, 100% No está nada mal Nos da... Nos dan, nos dan cosicas Bueno, de momento me está gustando mucho el juego Habrá que ir avanzando Ojo, Abrimos caja, chicos A ver qué sale Bueno, 25 monedas Ojo, 5 billetes No está nada mal Sí, avísame Dame una buena notificación Chicos, darle a la campanita También en el canal Para no perderos ningún vídeo bueno, bueno, bueno, velocidad de recarga ¿Por qué no? Vamos a mejorar La velocidad de recarga Ojo, nos faltaría Otro más para una caja de suministros Y, y, y un, dos, tres, cuatro, cinco Para el siguiente nivel, chicos Ya vamos a completar Este primer nivel Hasta desbloquear el segundo ¿Qué es eso? Yo seguiría aquí ¡Dios! Ahí está, muy buena. Y pensaba que le daba en la cabeza, ¿eh? Recarga, recarga. Bueno, bueno, bueno, bueno. Estoy dando la cabeza. Bueno, a ver si le Bueno.. Este se me está resistiendo. muere ya. Chicos, lo habéis visto, ¿eh? El primer disparo sí en la cabeza. No, estos son facilitos. Se mueven poco. Se mueven poco. Para darles Te las la ganado, chaval. Ahí está. Atravesar con la ballesta. Misión completada. Venga que quedan menos. Progreso. Venga, eso es lo que queda para el siguiente nivel. Bueno, antes hemos abierto la de la derecha. Vamos a abrir la de la izquierda. Que me ha dado. La verdad, que bastante. Bastante monedas para mejorar mi pistola. ¿Qué mejoramos, chicos? El daño. Venga, ¿por qué no? Vamos a mejorar el daño, ya mejoraremos otras cosas después. Desconozco ahora mismo la cantidad de niveles que tiene el juego, chicos, pero creo que son bastantes. Ahora hace más daño, tienes que morir. Me está poniendo todos nervios. Es que va muy rápido el de la cabeza azul. Me la recarga. ¿Quieres morir? Sí, sí, crítico. Pero no te mueres, tío. Bueno, este... No sé si se puede mover más para los lados. En la cabeza, ahí está. Cuidado con este de la derecha Ahí está, menos mal Nos los hemos quitado rápidos Y ya solo faltaría este Muy bien, David Ahí está, 100% completado Perfecto, que me den buenas moneditas Parece que tenemos Una munición y, y bueno Parece ser Parece ser que tenemos una munición Y bueno, tenemos que respetarla Ahí está, faltarían dos más. Nada, teníamos 60 balas, me parece que ahora tenemos entre 15 y 50, pone. Y esto... No son muchas, eh. Este es que... me sale siempre primero, me da una rabia impresionante. Pero bueno, sí, de la cabeza. Claro, sí, muerto. Ahí está oh, recarga, recarga A ver si este Con la balleta un poquito ¡Uh! Buen disparo David Recarga A ver con este. Ahí está Muerto Crítico Recarga, recarga, bueno No sobran balitas, ¿eh? ahí está Bueno, bueno, bueno, tiendo la cabeza Muerto Y muerto, chicos No tan mal Buena partida Faltaría una partida más Abrimos la casa de medio Que bueno, nos dan Lo que más experiencia Ya estaría, no nos dan Las monedas ni nada me aparece Que hemos completado una misión, vamos a recoger Que nos han dado Billetes Aquí también nos dan experiencia Chicos, ¿podríamos mejorar Algo? No, no podemos mejorar nada Ni de la pistola, ni de la ballesta bueno, vamos a terminar, vamos a echar la última partida antes de desbloquear ese nivel 2. Aquí está la ballesta. Bueno, hemos fallado, no pasa nada. Yo creo que es conveniente empezar siempre con la ballesta, que da desde lejos. A ver. Ah, y ya vamos a empezar con la pistola. Cambia, cambia, que este, este viene... Bueno, bueno, es. Ese viene disparado. A ver si diéramos Recarga Que se me están echando encima Ya chaval Que te destrozo el casco Bueno, estamos consiguiendo Salvarlo de momento Cuidado por aquí a la derecha. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, que se me cuela. ¿Cuántas balas quedan? Quedan cinco balas que son para rematar a este. Consideramos. Pues Ahí está, chicos. Perfecto. Misión completada.